¿Qué vas a hacer? Wow. <risa> wow. las motos, motos? motos las motos te las ¡Qué ¡Guau! las motos! ¿Qué carrito es ese? El. El Sallie McQueen. ¿El Sallie McQueen? ¿Tienes uno de esos? Sí. Agárralo. ¿Cuál vas a tener? Perdón. ¿Cuál es ese, eh? Eso. ¿Qué tiene eso? Eh... ¿Qué? ¿Qué tiene eso, papi? No. Uh -huh. A ver, muéstrame, ven. ¿Qué es eso? Eso es Sallie McQueen. ¿Tú quieres ese? Sí. ¿Y no quieres otro de allá? Sí. ¿Cuál otro quieres? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Esto. ¿Qué es Esto. eso? Sí. Mira. ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién es ese? Esto. ¿Quién es ese? Esto. Mira. Mira, Sebastián. Sebastián, agárralo. Vamos a llevárnoslo. Ven. Gracias. Una. Dos. Vamos. Sí. Nos vamos. Esto no. No, ese no. Stop. Mira, vamos. poner a ponerle ven. Qué linda, pásame la otra bolsa. ¿Ah? ¿La otra bolsa? Toma, ¿Qué? Pásame, no. y no, otra? no, no, Dame aquella bolsa. ¿Aquí? Gracias. Mira. Mira. Mira, pásame ese negro, ¿ves? Eso es negro. Negro. Eso. ¿Y aquello? ¡Guau! Wow. Vamos a hacer el barco, mira. El barco. el bote con el a ver Ahí. ¿Ah? qué es esto ¿Qué? Sebastián? ¿Qué? qué es esto eso la, la, la, la mini el mini -mau. qué es esto? eso eso la, la, la eso mini mao ¿Ah? pero cómo se llama eso eso barco barco mini mao está en el barco ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Abrimos esto? Sí. ¿Eh? Eso va. Ese es el ancla del barco, hijo. Ven, ven, ven. Esto va aquí, mira, ves. Aquí. ¿Qué? El bote salvavidas, aquí. No, aquí, de ladito. De lado, aquí. Así. Así, eso. ¿En dónde está? ¿Dónde está? A la silla. La silla, no, esta. Esta va aquí arriba. Aquí. Uh -huh. Y esta va aquí arriba también. Toma. Así. ¿Sí? No, si no, mira, aquí en el medio. Así. Eso. Y aquí ponemos el. aquí está? Mickey Mouse. Eso. Y Mickey Mouse. Mickey Mouse. Lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a armar esto, ¿ves? ¿Ah? Esto de acá atrás. Eso es Sí. Mira. Se va así. Dos. Dos. Ajá. Aquí. Toma, ayúdame. qué? Ayúdame. Ay. Ahí, ahí. Y esta aquí. Toma. Ah. Ya. Ya. Y ahora viene esta. La gris. Gris. Aquí, aquí. ¿Aquí? Eso. Eso. ¿Dónde está? Aquí. Ah, eso. No, la silla va aquí. La silla va aquí. Ajá, ajá. Ah. Y esto va acá. Ponlo. Toma. Ay, Sebastián, pero con las dos manos ven, dame esto. Mira, ven, con las dos manos, así bravo. Mira la ventana, la ventana aquí, aquí, aquí, sí. pero los huequitos, papi. Mira, los huecos, así Ojo. ya va, papi. Ya va, ya va. ¿Y esto va aquí arriba, ve? A la puente. Sí, no. No sabe. No sabe. Ven, aquí. Eso ¡Qué lindo. Es la puerta. La puerta. Aquí. No, mira, vas aquí. Aquí. Aquí. Así. Así. Y va de este lado, ven. Sebastián ya Está listo Y es así como armamos el Lego duplo Lego duplo Para niños de Aquí. 2 a 5 años Mira, ¿qué tiene eso? Un Minimouse. Mini Mouse. Mini Mouse Mini Mouse ¿Y eso qué es? Un bote. bote Un barco, barco. Mira, la casita de Mickey La casita de Mickey Mouse Sí vamos a ir a casa. ¡Y bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Y chao, Sebastián! ¡Y chao, aquí! ¡Chao! <risa>